Voy a crear un proyecto con -tmk project. tenemos la opción "-a", que nos permite crear un proyecto de tipo ensamblador, ¿vale? Si no lo ponemos así nos lo crea en c, que son el mismo tipo de proyectos, solo que la plantilla que pone es un fichero main.c y si no es un main.s, ya está, es la única diferencia. Y lo vamos a llamar algo, por ejemplo, ¿no soléis llamar a vuestros programas algo? Es lo, lo habitual, ¿no? No, podéis, podemos hacer una encuesta de cómo llamáis a vuestros programas cuando no sabéis cómo llamarlos. Podría ser divertido. ¿Vale? Alguno igual no se atreve a decir cómo los llama. Prueba. Bueno, prueba es, es común, sí. Está bien. Test. Vale. Vamos a ver. Aquí tengo mi algo. ¿Vale? No, no veréis bien lo de la izquierda. Me imagino que esto está bastante sobreexpuesto como para que lo veáis bien, ¿Verdad? Ahí no, no se ve un pimiento, me parece a mí. A los que estáis aquí en clase igual sí, pero, pero solo dos... No, si sí, veo ahí un no grande... ¡No! No veo nada, por Dios. No. Sí, es verdad que no se ve. No pasa nada, ¿vale? Yo hago un ls y aquí se ve bien porque esto está en negro, ¿vale? Nos ha creado unas carpetitas. vale. De estas carpetas en un proyecto de CPC Telera, el código fuente se suele poner en fuente, como su nombre indica, src, ¿vale? Lo que tiene Cpc Telera que es que hace magia, vale. Yo esto ya digo que lo expliqué ayer, pero la magia que hace Cpc Telera está en este Makefile de aquí que apunta a los Makefiles que hay en la carpeta Cpc Telera, vale. Y lo que hace es ver todos los ficheros que hay en la carpeta src todos, aunque creéis subcarpetas y cosas, él los coge todos. Todos los que tienen la extensión .s o .c considera que son ensamblador y c y los compila automáticamente o los ensambla, si son ensambladores y si son C. De modo que si creáis ficheros ahí dentro, él los va a ensamblar y los va a linkar en el proyecto directamente, sin que hagáis más nada, porque él los recorre todos. ¿vale? La carpeta CFG que tenéis aquí arriba, es la carpeta de configuración del proyecto. Y ahí tenéis una serie de ficheros, ¿vale? que la voy a listar para que lo veáis. En esta carpeta de eh, vale no lo veis claro así porque está el cuadrado mágico esto esto de aquí es el cuadrado mágico que es, es la pantalla que está en el medio del proyector vale es el cuadrado mágico entonces esto que veis aquí son ficheritos que tienen extensión .mk porque son del Makefile vale son son básicamente parte del Makefile solo que está dividido en ficheros para que sea más cómodo ir a buscar el que queréis este build config es la configuración general de la compilación, ahí se configuran las cosas de cómo queréis que compile o ensamble el proyecto que estáis haciendo. Incluso podéis cambiar las extensiones si no os gusta que sea .s lo que él busque pues podéis poner .miguel porque me gusta que se llamen los ficheros como yo, son todos .miguel pues bueno, pues podéis poner eso, no pasa nada, funcionaría igual. Las demás cosas que tenéis aquí en el makefile son para la gestión de los ficheros cdt que es para el cómo genera el fichero de cassette vale ahí podéis configurar el nombre que le pone al fichero en el cassette y algunas cosas esto es para poder comprimir ¿vale? para que automáticamente si tenéis assets o tenéis eh, gráficos mapas o lo que sea imágenes que queréis que se compriman y se guarden comprimidas en el binario para que ocupen menos espacio se usa eso esto es para convertir automáticamente imágenes durante la compilación, de modo que decís tengo aquí unos PNGs y quiero que se conviertan a sprites automáticamente. No, te, no vais a tener que estar haciendo lo de hacer los sprites a mano como habéis hecho en código máquina, ¿vale? Que hasta ahora habéis estado diciendo, bueno, este pixel, esto aquí, pues 84. Esto a ojo, si tenéis que hacer sprites grandes, duele. ¿Vale? Entonces no es una cuestión de estar haciéndolo así, sino que le decimos, oye, conviértelo, que yo ya... Lo del código máquina ya lo pasé en el primer nivel, ahora convierte tú, que es que tú sabes hacerlo mejor, señor automático. ¿Vale? Lo mismo para la música, aquí tenéis para que podáis poner música y se convierta en datos que uséis en el juego, y lo mismo para time maps. ¿Vale? Esto es la idea de la configuración. Esto es lo que se os crea cuando creáis un fichero de CPC -TLA. y dentro de fuentes tenéis un main.s que es un de ejemplo para que podáis crear. Entonces, a partir de ahí podéis en el fuentes empezar a crear vuestros ficheros que serán automáticamente ensamblados y compilados. ¿vale? Eh, si ponemos make, entonces veréis todo el proceso de ensamblado y compilado, los comandos que se hacen y finalmente veréis que os va a crear un binario, vale el algo.bin, ¿vale? y a continuación un fichero de disco es decir, este binario es básicamente lo que se pone en memoria, lo que nosotros teníamos nuestro 13883200, esto está aquí en el binario. El código máquina está ahí en el binario. Entonces, ese código máquina para que sea cargado en memoria se mete en un fichero que emula un disco, se mete en un fichero que emula una cassette, que lo tenéis aquí, veis cómo pone que algo bin se mete en algo.cdt, ¿vale? Y también se mete en un snapshot, que básicamente un snapshot es como cuando hibernáis vuestro ordenador. Es una imagen de la RAM y del estado de la CPU y de los registros guardada en un fichero, de modo que el emulador cuando arranca vuelve a poner eso como estaba y continúa. Entonces esa imagen es como si ya tuvierais metido en la RAM lo que habéis creado en el binario, de modo que se ejecuta automático. ¿Vale? Esa es la idea. Todo eso es lo que CPC Telera os da hecho. Y, insisto, una vez más, eh, ayer expliqué este proceso, cómo funciona, para que tengáis claro qué cosas hace, qué pasos sigue, qué conversiones produce, porque luego, en algún momento, vais a estar programando y necesitaréis mirar algunas de esas conversiones para que hagan lo que vosotros queréis. Y si no sabéis cómo funcionan, no podéis hacerlo. ¿Vale? Hay otro detalle importante aquí en el CDT, que lo veréis aquí a continuación, que pone carga 4000 y aquí pone run run. 4000, ¿lo veis? La dirección 4000 estoy seguro de que os suena bastante, ¿verdad? Entonces, esto significa que este código binario, ¿vale? Porque un binario solamente es los bytes de la RAM, no lleva más datos, es el 3E8800, no tiene más nada. Cuando lo metemos en el CDT, tenemos que decir: estos bytes los cargas en la dirección 4000 de memoria. Y cuando los hayas cargado esos bytes en la edición de 4000 de memoria, entonces saltas a la edición 4000. Eso es lo que pone aquí. Quiere decir que esto, cuando se meta ahí, creará un fichero nuevo que además de tener los bytes que tienen que ir a la RAM, también tendrá esa información de dónde cargar esos bytes y a dónde saltar. ¿Vale? Ese fichero que se mete en el CDT tiene toda esa información y además también tiene, como veis aquí, el nombre del fichero. Se llama Game. ¿Vale? Nombre muy original, ¿vale? Bien, todo eso proviene de nuestro main.s que es el único ahora mismo que tenemos. Esto lo voy a cerrar, ¿vale? Esto es el main.s. Me imagino que tampoco llegáis a ver el nombre arriba de main.s, ¿verdad? No, no se ve, pero que este es el fichero main.s y veréis que incluye la cabecera de CPS telera, ¿vale? Y voy a empezar a quitar todo lo que sobra porque vamos a programar nosotros no queremos un ejemplito que ya viene hecho sino que vamos a quitar comentarios y os voy a explicar un par de detallitos tontos y nos ponemos a programar este string a mí no me dice nada fuera esto lo voy a dejar esto de momento lo voy a dejar luego ya veremos no, esto no esto no me gusta fuera esto tampoco me gusta esto tampoco me gusta esto es todo. ¿Para qué lo queremos? Nosotros queremos hacer las cosas nosotros, ¿verdad? Porque, ¿para qué vamos a querer todo lo demás? Ya está. Se ha quedado mucho más adelgazado, ¿vale? Este, este fichero, ¿vale? Es más delgado. Vale, explicaciones básicas. Esto que pone punto área, lo que significa, eh, veréis en, el, en lo que expliqué ayer que cuando compila, cuando ensambla el ensamblador esto y lo convierte en una especie de código máquina porque la conversión del ensamblador no va directa a ser código máquina sino que pasa un paso intermedio hace una conversión a medio código máquina, por decirlo de alguna manera estas áreas lo que le dicen es todo este bloque de aquí es un bloque y este es otro bloque, este se llama data y este se llama code eh, podemos crear tantas como queramos y entonces son como bloquecitos que luego el ensamblador puede decidir ponerlos en distinto orden en el binario final que genera. Podríamos tener aquí unos datos y aquí unas funciones y que en vez de estar esto en la posición 4000 y esto en la 5000, fuera al revés. ¿vale? Porque el ensamblador puede colocar los bloques, por eso se llaman áreas, son como si fueran distintos ficheros. No os preocupéis por ello, no es relevante, solo os lo he explicado para que sepáis lo que es el ensamblador y el linker en este caso que usamos, que es SDCC, por defecto espera que existan estas dos, el área data y el área code, el, y yo lo que hago habitualmente, como veis, es esto. Defino el área data vacía, defino el área code y lo pongo todo dentro. Y así lo que hay en el área code está en el orden que quiero yo. Ya está. Así seguido. No hay más. ¿Vale? Entonces, no hay que preocuparse de ello, solo que sepáis que eso es así. Ya está. Cuando pongo esto... Le estoy diciendo al ensamblador, que el ensamblador, por cierto, va de arriba abajo ensamblando. Le digo al ensamblador, oye, existen dos etiquetas, ojo, porque algunos no habéis llegado al nivel 3 de ensamblador, pero estos son etiquetas, que es un nombre que no existe en código máquina. Evidentemente, estas cosas no existen en código máquina. Esto solo existe aquí en el ensamblador. ¿vale? Y sirve para que traduzcamos a código máquina como queremos. Pero digo, estas dos... Son globales. ¿Qué es lo que significa eso de ahí? ¿Para qué sirve lo de son globales? Sirve porque yo esto de aquí no lo he definido en ningún sitio. Esto está definido en el código fuente de CPC Telera. En otro sitio. ¿Vale? Entonces yo le digo, oye, yo voy a hacer como hago aquí. Llamar, saltar a esta etiqueta. A la etiqueta Disable Firmware. Este call está diciendo, salta... A donde está la etiqueta disable firmware. Pero aquí no hay ninguna etiqueta disable firmware. No existe aquí. Y los ficheros se ensamblan uno a uno. Este fichero main.s, cuando yo ensamble, se ensambla él solo. Sin nada más. No existe ninguna otra cosa. CPC telera no existe cuando eso se ensambla realmente. Entonces, ¿qué hago? Yo le digo, oye, eh, disable firmware es una cosa que existe en otro sitio. Tú te lo crees. Que esto es lo que significa el global. Tú te lo crees, lo que yo te diga. Esto existe en otro sitio. ensámblalo, Que ya el linker se encargará de buscarlo. Esto es literalmente lo que ahí pone. Entonces, el ensamblador. Cuando ensambla, y lo vais a ver ahora, yo le doy a ensamblar. Like, ¿Vale? Y en, el ensamblador ensambla aquí arriba. ¿Vale? Aquí, esta es la orden de ensamblar. Esa orden que pone sdasz sz80 menos l menos o, eso es la orden de ensamblar y lo veréis porque aquí está como parámetro el fichero main.s y como salida el fichero obj main.rel. Vale, vamos a ver esa salida, ese main.rel, qué aspecto tiene, ¿vale? Eh, voy a abrirlo aquí y ya veréis qué risa. Voy a ver aquí main.rel. Esto es la salida que ha producido el ensamblador a partir del fichero que tengo aquí. De este fichero ha salido esto. No sé si entendéis algo. Alguien que haya llegado que me diga en hexadecimal, en código máquina, cómo se dice call. ¿Cuál es la orden call? ¿Vale? La instrucción call, cómo se codifica en código máquina. Muy bien, Alex. Cd. ¿Veis CD en algún sitio? Y si veis CD en algún sitio con un salto a algún sitio, también seguramente podéis estar viendo por ahí un bucle infinito. ¿A que también veis un bucle infinito? Se ve, ¿verdad? Al final hay un 18fe. Bien, el call es este. Aquí pone call a algún sitio y ahí eso de ahí abajo es un bucle infinito, ¿vale? Ya os explicaré por qué eso es un bucle infinito, ¿vale? Pero eso es un bucle infinito. Entonces ahí está el código máquina generado. Call a una dirección de a cero, call a la dirección cero, ¿no? Y luego después de hacer call a la dirección cero, bucle infinito. Que eso es lo que pone aquí realmente, pero aquí pone call a disable firmware y luego bucle infinito. Entonces la conclusión que sacamos es: ¿está disable firmware en la posición cero? ¿Tiene mucho sentido eso? No, ¿verdad? No tiene mucho sentido. Realmente. Veréis que aquí abajo hay otra línea, otra fila, que pone R. ¿La veis, no? Esto T viene del ensamblador text, que significa lo que directamente es el código máquina, ¿vale? Aunque se llame text es por otra cosa. Esto de aquí es una cosa, la R significa relocalizable, y el relocalizable viene por esto. Aquí hay unos detallitos que no os voy a explicar lo que son, pero se están refiriendo a esto de aquí, a estos dos bytes. El ensamblador cuando ha ensamblado se ha creído, como le hemos dicho nosotros, que existe una cosa llamada disable Firmware, y él ha dicho: Vale, yo sé que Disable Firmware existe en algún sitio, por tanto voy a traducir esto de aquí, pero yo no sé dónde está Disable Firmware. Entonces, ¿qué hago al traducir? Call CD, aquí pongo dos ceros y pongo una marca aquí abajo, que no voy a traducir, pero esta marca que hay aquí abajo le dice al linker: Oye, yo aquí he puesto dos ceros, tú encárgate de buscar esos dos ceros con qué hay que rellenarlos, porque no sé con qué hay que rellenarlos. Yo sé que a mí me han dicho que existe una cosa llamada disable Firmware, la he llenado con dos ceros, luego tú ya te apañas y pones ahí lo que tendría que poner. Por eso esto es un código intermedio, por eso esto no es el código definitivo, porque el ensamblador no puede saber esa dirección de memoria, es el linker, el que sabe dónde están todas, cuando junta el programa entero con todos sus archivos, ¿vale?, se entiende este pequeño proceso no vale para que lo veáis con más detalle hay un tipo de fichero que es el fichero lst vale el main.lst. el main.lst, que me voy a ir al final ahora ahora volveré al, al principio Vale, el main.lst termina así fijaos que aquí pone línea 29 call disable firmware lo veis ahí esto es nuestro código y el JR punto, lo veis aquí, ¿vale? Y entonces aquí, si os fijáis, sale justo al lado la traducción. Esto es ensamblador y esto es la traducción a código máquina que ha hecho él. Entonces aquí vemos exactamente cómo traduce a código máquina lo que nosotros estamos poniendo. Él traduce call por CD00 y él traduce JR por 18FE, lo veis aquí. Y al lado pone la dirección de memoria donde él ha puesto eso. Él ha puesto esto en cero y esto en 3. Pero es que ese 0 y ese 3 es relativo al propio fichero. ¿Vale? Porque él solo tiene un fichero, entonces no sabe ni dónde va ese fichero ni nada, así que lo pone a 0 y luego ya el linker dirá, pues si esto en vez de estar en 0 está en 1000, está en pues lo vuelve a colocar 1000 más abajo y ya está. ¿Vale? Eh, fijaos, este fichero tiene gracia, porque me he ido al final... ¿Veis cuántas líneas tiene este fichero? Pero si yo tenía... Dos líneas, ¿no? ¿Por qué tiene 2000 este fichero? 2000, sí, 2727, 27, que parece algo especial, ¿no? ¿Por qué será 2727? 27? Seguro que es algo judío masónico ¿vale? Pero dejamos las conspiraciones a otro lado, no, no la miréis mucho, ¿vale? Pensad que quiero dominar el mundo, pero no sabéis cómo. Ahora, mirad un poco para arriba y decidme, ¿por qué este fichero tiene tantas líneas? ¿Por qué? Si no, nosotros no tenemos tantas, ¿no? O sea, hemos hecho un fichero, tenemos 30 miserables líneas. ¿De dónde han salido 2.000? ¿Por qué hay 2.000 líneas? Es que esto es lo que ha traducido, eh, ojo. Él, él ha traducido a código máquina intermedio 2.000 líneas. Por, ¿Para definir los globales de CPC Telera? No, no. Es porque estás enlazando. No, no estoy enlazando. Este fichero es antes de enlazar. Este fichero solo es cuando ensamblo. Solo he ensamblado este fichero. Eso que veis en el LST es el resultado de ensamblar esto. Sin linkar. Sin nada de nada. Solo he ensamblado esto. Nada más. Y ha salido esto. 2.700 líneas. ¿Por qué? Si, sí, bueno, en realidad solo ha producido 5 bytes. 2.700 líneas que producen 5 bytes de código máquina. Magnifique, ¿no? Si sí, para cada 5 bytes tenemos que hacer 2.700 líneas, esto va a crecer muy pronto. ¿Por qué? Hay un, una pequeña instrucción que produce eso aquí. Pasa como desapercibida, Es como no... Está ahí, pero nadie le presta atención. Es... es es como el patito feo de la programación. Nadie, no, La gente no, no suele mirarla mucho. El include, dice Nuria. ¿sí? El include es el culpable. Este include. Include es el que hace la magia de convertir 30 líneas en 2727. ¿Por qué? Porque include hace literalmente lo que su nombre indica. Incluir. E incluir... Es exactamente eso. Lo que vais a ver aquí es que todo esto que hay aquí es lo que hay en la cabecera cpc.telera.h.s. Porque a su vez esa cabecera cpctelera.h.es incluye otras y como veis, todas esas, lo que se hace antes de ensamblar es cogerlas, copiarlas al fichero, generar un fichero de 2700 líneas y luego ensamblar. Esto es lo que hace INCLUDE, y esto es lo que hace INCLUDE aquí en el ensamblador, en C y en C++. Cuando vosotros ponéis INCLUDE y IOSTREAM, vuestro fichero pasa de tener 10 líneas a tener treinta y tantas mil, directamente. Y solo por poner INCLUDE IOSTREAM, el tiempo que tarda en compilar, como tiene que parsear todo esto, el tiempo que tarda en compilar C++, pasa habitualmente de 2 o 3 milisegundos a 200. Porque has pasado de 10 líneas a 30.000. ¿Vale? Así que como decía, el include suele ser alguien al que no se le presta mucha atención, pero hace esto, el include hace esto, ¿vale? Bueno, ahora que ya lo tenemos claro, como veis, saber lo que producen los distintos ficheros es útil porque así podemos ver si está traduciendo lo que queremos, si no, si tal. ¿Vale? Eso luego después se enlaza y termina produciendo el binario. Fijaos en el binario. No sé si aquí el binario. ¿Veis algo en el binario que se parezca a lo que nosotros hemos hecho antes? Es muy largo, ¿no? No hemos dicho que teníamos 5 bytes. ¿Dónde están nuestros 5 bytes? si alguien ve los 5 bytes que me los escriba los 5 bytes concretos en el chat los 5 bytes que hemos producido con nuestro call y nuestro bucle infinito ¿los veis ahí? no están muy escondidos ¿eh? tampoco Alex dice que están al principio ¿cuáles son? tarde menos hablando que escribiendo. Pues, ah, no, la... primero, solo que 0000 se si ha cambiado por la dirección, entiendo que traducida ha capillado del. Correcto, exactamente correcto. Por 4005. ¿Eso es? Bueno, y... 0540. Eh, eh, sí, 0540, que es 4005, porque está en Little Endian. ¿vale? En este caso, ahí lo tenéis. El 18F. Y el CD y la dirección de memoria, que antes era 0, ahora es 4005. ¿Por qué? Porque cuando enlazamos le decimos queremos que esto vaya a la posición 4000 y por tanto él cuando hace call ya sabe que, que cuál es la dirección donde está Disable Firmware. La dirección donde está Disable Firmware es 4005. Eso significa que si os fijáis, si esto es la 4000, la 4001, la 4002, 3, 4, 5. ¿Vale? Aquí empieza el código de disable firmware, básicamente. Estamos haciendo call ahí. Y ya veis cómo podemos leer en binario tranquilamente nuestro código generado. Abro el binario y lo leo. Y veo mi código y veo dónde empieza disable firmware. Lo siguiente que va es disable firmware y hay alguna cosilla más. ¿Qué ha pasado? El proceso delincado ha sustituido ese 000 que teníamos por la dirección real al formar el binario, porque el binario final sí que tiene el disable Firmware de CPC Telera incluido, y una vez se incluye ya se sabe que empieza aquí y ya puedo sustituir ese 000 por la dirección real, porque esto va a ser cargado en 4000, ¿vale? ¿Queda claro? Entonces luego el proceso final es cuando esto se mete en la cinta y yo le digo al emulador, cárgalo, entonces el emulador coge todos estos bytes, que veis que solo son los bytes de la memoria, y lo que hace es copiarlos a la posición 4000, y cuando ya los ha copiado a la posición 4000, entonces hace un jump aquí, a la posición 4000, que es donde empieza. Y empieza a ejecutar nuestro call y luego el bucle infinito, ¿vale? Muy bien. Queda claro entonces todo el proceso que tenemos para producir, ¿sí? Tenemos un poquito de ensamblador, tenemos un poquito de cpc telera, con todo esto. El Starfield se tiene que hacer con esto, ¿no? Esto, sí, ensamblador. Este es lo que es esto, sí. ¿Vale? Yo prefiero llamarlo ensamblador, ¿vale? Esto me parece un poco despectivo, pero mejor ensamblador, ¿vale? Sí, CPC telera tampoco la llamo esto, ¿vale? Pero sí, CPC telera, sí. ¿Vale? No, puedes hacerlo sin CPC telera, pero igual te cuesta más, ¿vale? Esto va a ser un poco más cómodo. Ya has visto que te hace toda la magia de cogerte los ficheritos y tal.